Bueno, hola, hola, buenas tardes. Hola Andrés. Buenas bueno. tardes, hombre Andrés. ¿Cómo estás? Andrés Andrés, Andrés, y y Andrés, Andrés. Bueno, no se confundan, somos los Andrés. Los Andrés, hay, hay simetría, hay pues simetría. Ya estamos como medio parejitos. O sea, aquí es porque yo me cubro con, la, con las sombras, pero bueno. Andrés, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué, Qué bueno, bueno tener, mucho, aquí. Es con mucho gusto. Es un, es un honor, qué chévere estar aquí contigo. Muchas gracias, Rompe. Y nos ha ido muy bien cuando hemos conversado, ¿sí o no? Por supuesto que una sí. Una maravilla, gracias ah, a Dios. Una maravilla, como dice Andrés. En este momento veo que se empiezan a conectar, Ahí hay tres espectadores en este momento. Excelente. Y eh, vamos a ir esperando a que se unan más personas. Ahí vemos que Rolando Angarita sí. se acaba de unir. Qué bueno. Perfecto. Entonces, en este momentico yo creo que el equipo de trabajo de SoftSeguros está ya enviando invitaciones a lo loco para que ustedes se puedan conectar y recordándoles que este es un espacio que se llama Academia de Seguros. ¿Sí Sí, es? sí un, correcto. Un sí. espacio donde efectivamente con profesionales eh, de la talla de Andrés Augusto, pues estamos brindando un espacio académico distinto, ¿cierto? Eh, esto no se trata solamente de ser los proveedores número uno de software para seguros en Colombia y en Latinoamérica, sino que también eh, brindar espacios académicos en, ver, pues, en temas verticales, en temas Exacto. humanísticos, en temas de trabajo en equipo, como en este caso, claro. eh, en temas de, de mercadeo y ventas también, porque no, si sí, bien yo creo que recuerda la gente que está ahí, eh, que hace más o menos como 15 días atrás tuvimos una super conferencia con el experto Gabriel Vallejo, eh, no sé si la pudiste ver, Gabriel, no, no la vi, la de Gabriel Jaime Vallejo. No, no es Gabriel Jaime Vallejo, no, es otro ese, Vallejo. Es, ese es otro Vallejo, <risas> ese es otro Vallejo pero bueno, veo que se está conectando mucha más gente y que bueno, la gente que se está conectando ahí, por favor, regálenme un corazoncito y una manito o un comentario eh, para o sea, ver, no. exacto, para ver si, si nos están escuchando bien, es muy importante. Luisa Fernanda Montes ahí se acaba de unir, perfecto. Vamos a ver qué me dicen aquí por el linterno ¿no? eh, Bueno, vamos a ver, espera en este momento dos minutos más, solamente dos minutos para arrancar de una vez con Andrés. Bueno. ¿Cómo? Atención, Ajá. empecemos con una frase que puede ser interesante y que me está llegando. Así es. Dice así, eh, en el momento en que uno se compromete, la providencia hace también un movimiento. Ocurren todo tipo de cosas para ayudarle a uno que de otro modo nunca pasarían. Toda una corriente de sucesos se derivan de esa decisión, produciéndose a favor de uno todo tipo de incidentes imprevistos y encuentros materiales ...con los que ningún hombre pudiera haber soñado. ¡Uy! Uy. <risa> Esa <risa> frase es de William Murray, que uh -huh. fue uno de los expedicionarios escoceses que subió el Himalaya. Él subió al Everest, ya falleció, uh -huh. pero un hombre extraordinario. Él decía, si usted se compromete o si una persona cruza el umbral hacia la zona de aventura, el universo hace también un movimiento y las fuerzas lo ayudan para que obviamente su proyecto pueda salir adelante. Esto me, me nace pues porque yo siempre que hablo con emprendedores, les menciono el cruce del umbral, atrévase a cruzar los umbrales, cruce la zona de, de la zona de seguridad a la zona de aventura, pero eso sí, hágalo guiado por su intuición y al, al mismo tiempo por las señales que usted vaya viendo afuera, que sean obviamente de mucha positividad al mismo tiempo. Entonces, no es sino atreverse, entonces un día... Eh, Víctor Jaramillo, que fue gerente de Sudamericana de Seguros, que ustedes lo conocen seguramente. Víctor un día me preguntó, Andresito, ¿existe el destino? Y yo le dije Víctor, sinceramente nos, eh, en parte sí y en parte no. Sí, porque de alguna manera uno tiene una ruta de vida, ¿cierto? Mm -hmm. Y no porque si uno no se mueve, el universo no se mueve. Por eso es que hay que moverse. Por eso es que hay que tomar acción y hacer cosas que realmente tengan mucho significado hoy por ejemplo vamos a hablar mucho del tema de que las cosas tengan significado y la idea es que el propósito superior que tengamos sea el que nos anime en toda nuestra actividad tanto profesional como comercial Esa así es, la idea. es así es Andrés y mira que muy pertinente y además muy bonita y muy profunda la reflexión que nos acaba de entregar a Andrés antes de que arranquemos en forma con nuestro eh, pues con nuestro webinar del día de hoy uh -huh. eh, es una invitación que les hacíamos a ustedes a través de nuestros, todos nuestros canales y que ustedes pudieron ver, es atreverse a ser distintos. Exacto. Ustedes están buscando seguramente resultados distintos con sus equipos de trabajo en términos económicos, en términos de servicio al cliente, bueno, sí. ¿cierto? y en términos de crecer el negocio y, y la empresa que están, han ido construyendo y que hace parte de su, digamos que de su proyecto de vida. Sí. Esto es un momento donde Andrés nos va a dar unas profundas reflexiones y tal vez hay unos, unos tips cierto, muy poderosos, como para, para ir tomando acción en la medida de salir de esa, como de esa, esa zona de confort. Exacto. Uh -huh. Pero ojo, haciéndolo con un enfoque en el aprendizaje colaborativo, que es la clave de todo. Nuestra educación normalmente ha sido más bien enfocada al tema individualista. Solo en los últimos 10 años, tal vez 15 años, se está orientando más al modelo colaborativo. Pero muchos de nosotros fuimos educados en el modelo individualista sea el primero de la clase, tenga eh, todos los eh, destacamentos y los honores y las medallas. En realidad eso no constituye la esencia del asunto. La verdadera esencia está en que uno encuentre un significado sirviendo a los demás y obviamente crezca con ellos. Porque ¿qué me gano yo si todo el mundo cuando, cuando me vea diga miran a este tonto como en un momento dado se cree lo, lo más importante? En realidad, en la moderna teoría de equipos, ya eso no es importante. O sea, ser importante no es ser importante. Lo que sí es importante es que la misión se cumpla y el propósito superior sea cada vez más desarrollado en torno a lo que necesitamos para nuestros clientes especialmente. Porque la idea es poder contribuir a que el mundo sea mejor, sea un lugar muy interesante para vivir y mejore toda la calidad de vida, obviamente. Por supuesto. Y bueno, yo creo que después de todo este pueblo oh, tan bien. bonito, tan bonito como dice Andrés, eh, pues bueno, les damos la bienvenida ahora sí a su espacio acá en Seguro. Hoy es van pues, 18, Van, es, die, van 18, ah, 18. Ahí están, 18 personas que ah, están dando sus manitos y sus corazoncitos y además están súper atentos claro. porque eh, de verdad que es un tema muy bonito, muy profundo y además que toca... Eh, Digamos que profundamente a nuestro equipo de trabajo, que es la esencia de, de la empresa, ¿verdad? Es la esencia. Andrés, estos Academias of Seguros, gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Él es Andrés Augusto Flores, les compartíamos un poco de su hoja de vida. Básicamente lleva veintitantos uh, años, 23 sí. años eh, en el mundo de la consultoría y el coaching, ¿cierto? Sí. Y tú nos puedes ampliar un poco más sobre qué has hecho. Yo sé que no te gusta mucho, sin embargo, algo muy chiquitito como para que la gente sepa con quién está hablando. ¿A quién le puede preguntar? Después de esto van a tener una sec sección de preguntas muy, muy, muy interesantes con Andrés directamente aquí en vivo. Pues digamos que yo recibí el llamado, yo trabajaba en las universidades como profesor universitario y trabajaba en Frisbee como jefe de formación y desarrollo. Así es. Oye, y recibí el llamado, uy, muy uh -huh. poderoso, una noche de renunciar a todo. Renuncié a todo y a los 15 días me llamó mi hermano desde Bogotá, lo necesito para que fundemos una empresa de consultoría en Bogotá. Yo le dije, listo, porque acabo de renunciar a todo. Entonces fue muy interesante. Me he dedicado fundamentalmente a temas gerenciales. Yo apoyo equipos gerenciales en plan estratégico, hago consultoría en temas de coaching y desarrollo gerencial, hago también todas las habilidades gerenciales, liderazgo trabajo en equipo, comunicación efectiva, manejo del conflicto, manejo de reuniones, creatividad, es decir, todas las habilidades gerenciales orientadas obviamente al tema estratégico y pidiendo siempre que las personas sean muy conscientes de su liderazgo para desarrollarlo con los colaboradores de la organización. Entonces, han sido 23 años en las que me, me la he gozado toda. Eso ha sido una maravilla, afortunadamente, He hecho mucho educación experiencial, subiendo montañas, haciendo balsaje, hacemos barranquismo en equipo, arborismo en equipo, eh, digamos, rutas complejas, todo en, en, el, en campo abierto. Eso ha sido realmente extraordinario. Entonces a eso me he dedicado toda esta vida eh, en estos últimos 23 años y ha sido bastante poderoso. He mirado muchos ejecutivos empresariales, me he dado cuenta cuáles son los que caen en las trampas del ego y en las trampas obviamente que en un momento dado ese tipo de situación podría llevarlos, y la idea es poderlos ayudar para que ellos puedan ir muchísimo más allá. Yo tengo la, la charla de hoy identificada en siete puntos fundamentales. Lo primero, ¿qué es el propósito superior? Y eso, ¿cómo se puede lograr? Segundo, ¿qué es un equipo y cómo funciona en la organización? Tercero, la diferencia entre el viejo y el nuevo liderazgo. Luego hablamos de las tres conversaciones que pueden darse en un equipo de trabajo. Para pasar al tema de cómo funciona realmente un equipo, cuáles son las claves de funcionamiento de un buen equipo, cómo construir confianza y fidelizar a los colaboradores en un equipo, esa es importantísima. Oiga, en este punto, este punto es súper clave. Es clave, cómo es construir confianza clave. con el otro. Y la, la última parte es cómo cumplir con las promesas hacia el otro. Llámese cliente interno, llámese cliente externo. Pero a mí me parece que es bien interesante el tema. Van tomando nota, miran cuál tenemos que ampliar y con todo cariño lo hacemos. El tiempo es breve, sin embargo, podemos hacer una exposición básica que todos puedan decir, bueno, esto me da como algunas claves interesantes, las voy a aplicar o voy a aumentar mi conocimiento en este tipo de temas. Básicamente ese es el punto. Entonces, ojo, ¿qué es el propósito superior, Así es. Raxi Sodia, más conocido como Rajendra Sodia, el fundador del movimiento de capitalismo consciente, que hoy en día vive en, Estado, en Estados Unidos, Raxi Sodia, en su libro del capitalismo consciente dice que la clave de todo es que cada organización, por ejemplo, a través de ustedes que son los empresarios, formule su propósito superior. Ese propósito superior es una intención, atención, es una intención profundamente de desarrollo de los demás. Ese es el propósito superior. Para poner el caso, si ustedes se preguntan ¿Y a Bianca qué propósito superior tiene? Muy sencillo. Ellos dicen, volamos y servimos con pasión para ganar tu lealtad. Uy, pero miren que ese es un tema bastante interesante porque ellos están sirviendo a los que necesitan del vuelo, a los que necesitan desplazarse, hacer todo tipo de operaciones en otros lugares. Entonces, el propósito superior se convierte en un elemento de trabajo para poder nosotros lograr, efectivamente, cumplir con una misión de vida. Ese es básicamente el tema. Según Raxi y Sodia, son siete componentes de un buen propósito superior. Tomen nota, muchachos, que son siete. Ahí Dice está. así: Primero, heroico. Segundo, evolutivo. Tercero, alineado. Cuarto, amoroso. Quinto, inspirador. Sexto, natural. Y séptimo, protector. Miremos uno por uno. Heroico. Los que desarrollan el propósito deben ser héroes de su propio proceso de trabajo. Y tienen que hacer gestas. Gestas de proyectos, de desarrollos, de nuevos, eh, digamos, elementos de proyección para la organización. Héroes. Entonces nosotros cuando estábamos pequeños, mis hermanos y yo teníamos una canción para los héroes y decía así, héroes, héroes, héroes, marcharemos juntos a nuestra victoria como verdaderos héroes, héroes, héroes. Entonces, nosotros queríamos ser esos héroes mm -hmm. cuando estábamos pequeños y, y después ya fuimos héroes en otros aspectos. Pero lo interesante es que cada persona sea un héroe o una heroína de su propio proceso de gesta de lo que está haciendo en la organización. Ahora... El segundo concepto es aligning, que es alineando, o sea, alineado. Significa que todos vayamos hacia el mismo norte. En un, propósito, un, pro, un buen propósito superior nos hace ir hacia el mismo norte y nos permite que nosotros logremos efectivamente esa sincronicidad hacia el propósito. Es decir, en términos, de, en términos empresariales, digamos que más tradicionales, sería como lo, de, lo que es misión y visión, eh. ¿Cómo, Exacto. Se, ¿cómo sí. se conecta con eso? Es más, incluso Kenneth Blanchard hace muchos años, el famoso consultor, decía uh -huh. que el propósito se define como misión y visión. Uh -huh. O sea, tiene un componente misional, que es lo que hacemos, y un componente visional, que es hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que necesita alineamiento, o sea, alineamiento de la gente con lo que nosotros necesitamos. Ah, bueno, la... Vamos con la H, la E, la A, la L. Loving, loving es amando. Un propósito superior nos da, nos debe inspirar el amor. El amor fraterno, el amor de servir, el amor de querer nuestra organización. Si eso no existe, el propósito superior, obviamente no se va a cumplir. Entonces, sigamos, H, E, A, L, I. La I es inspiring, inspirando. La, la inspiración es un fenómeno extraordinario. Uno se inspira cuando la persona es modelo. Si Andrés todos los días llega a tiempo, si todos los días aconseja a su gente, participa con ellos en los procesos de equipo, está generando una dimensión de construcción conjunta, él se vuelve inspirador y la gente va a querer ser como él. Entonces, un propósito superior nos indica que nosotros queramos ser modelo para los demás de, digamos, de lo que estamos haciendo realmente misionalmente hacia los clientes, tanto internos como externos. Entonces volvamos, heroico, evolutivo, alineado, amoroso, inspirador, natural, es la sexta. Natural significa que sea muy auténtico. Les voy a poner el caso. Los que me conozcan, que seguramente hay varios que me conocen en esta charla, saben que yo hablo así, yo no hablo de otra forma. Si yo me pusiera a hablar así, por, por ejemplo, como algunas personas, el propósito superior es muy importante para la vida, eh, debido a que nosotros, entonces, ahí yo no sería realmente natural. Okay, okay. La idea es ser tú mismo. Llega a ser quien eres, decía el poeta Píndaro. Es muy interesante que no, nosotros seamos muy naturales. Y la última es la letra G, que en inglés dice galvanizing, galvanizando. Pero aquí en este caso lo tomamos como un proceso protector de los metales. Es decir que la galvanización se da para proteger al metal de la corrosión. En este caso es al colaborador de la corrupción que le puede llegar tanto externa como interna. La idea es que la persona tenga una muy buena ética interna, una ética personal que esté tocando la conciencia y eso lo haga incorruptible. Y cualquier propuesta negativa que le hagan, la persona va a decir, lo siento, no le voy a ese tema, eh, con mucho gusto le colaboro todo lo que esté dentro del orden establecido en nuestra organización y los valores y principios. Sí. De sí. resto, nada. Es decir, como en Paisa, como decimos aquí en el centro del cafetería y un saludo en especial a todos nuestros amigos de México, de Panamá, de Chile, que sé que están ahí conectados, Uy. como decimos aquí, que no, haya, que no hagan chanchullos ni hagan por debajo. Exactamente. ¿Dónde? ¿Por okay. qué? La construcción de confianza, que ese es uno de los puntos que tenemos a desarrollar, se trabaja a través de, digamos, la sinceridad, pero eso sí, el respeto hacia el otro. Sinceridad como decir realmente lo que es, concentrarnos en, las, en la esencia de lo que es. Respeto es tener cuidado hacia el otro para que en este caso no se afecte la relación. Entonces, ojo, cerramos el punto del propósito superior. ¿Necesitamos un propósito superior? Sí lo necesitamos. Y ojo que ese propósito no es cuantitativo necesariamente, es más cualitativo. Incluso Roberto Pérez, que es un conferencista argentino muy importante, él decía el modelo cualitativo debe estar por encima del modelo cuantitativo. O sea que sería muy interesante para nosotros revisar que ese propósito sea lo más importante para la organización. Si, la, si ustedes tienen propósitos superiores, están ganados. ¿Por qué? Porque tienen un significado. Por ejemplo, ¿cuál sería el propósito superior de una, de una organización de seguros? Uy, hagamos ese ejercicio rápidamente. ¿Cuál es el propósito superior? Yo creería que, que, que es proteger, básicamente. Pues hay una, una palabra. Entonces, una palabra. ser garantes de la protección. La protección. De la tranquilidad. Vida, de, la, de la protección para la tranquilidad en tu vida. Tu vida. Uy, eso es una maravilla. Si nuestros colaboradores, todos, tienen claro eso, entonces nuestra empresa está ganada. Si no lo tienen claro, simplemente significa que van a entregar simplemente una fuerza, digamos, productiva laboral y a recibir un salario. Y eso no tiene sentido y no vale la pena. Lo que sí vale la pena... Es que la persona realmente esté tan conectada que incluso si se la quieran llevar, la persona no se vaya. ¿Por qué? Porque ama la organización, ama su propósito superior y está conectado realmente con ese servicio. Esa es como la idea. Una idea de, de, de cómo ir empezando a identificar eso, Andrés. ¿Cómo hacerlo? Yo les recomiendo, formulen primero un propósito superior. Por ejemplo, Merck and Dom, la famosa multinacional... Eh, de medicamentos, tiene como propósito superior preservar y conservar la vida humana, o sea que ellos consideran que lo más importante de todo es ayudar a la gente a que viva y a que viva mejor, a que tenga calidad de vida, entonces eso les da a ellos un, un significado y los hace sentirse que valen la, digamos, valen la pena frente a los demás, esa sería la idea entonces yo les recomendaría empiecen a echar digamos papel, sobre todo reúnen su equipo de socios o su equipo también de colaboradores y empiecen a sacar ese propósito superior, Perfecto. léanse el libro por ejemplo Capitalismo Consciente de Rax y Zodia, o Rajendra y Zodia, y ahí ustedes van a encontrar un capítulo específico sobre ese punto del propósito superior muy Perfecto. bien, atención y con eso acabamos el primer punto entonces que la ahí está. pero miren ¿Qué es un equipo? Yo he encontrado básicamente dos definiciones de equipo, la una corta y la otra larga. Les voy a decir primero la corta. La corta es de Margaret Whitley, que es una experta que trabaja en Provo, Utah y también en África Central. Es una consultora mundialmente conocida y ha venido a Colombia. Ella dice, un equipo es una coalición de personas dispares. Oye, cuando yo leí eso en su libro El liderazgo y la nueva ciencia, sinceramente les digo... Lo dije, esto está muy claro, es muy concreto. Coalición de personas dispares, personas que... Diferentes. Diferentes, Ajá. esa es la idea. Entonces somos diferentes, pero con esas diferencias, con estos elementos tan distintos, podemos trabajar en un elemento común. ¿Cómo se llama el elemento común? El propósito superior. Así. O también, digámoslo juntos, el propósito superior. Ese propósito superior. Uy, ese <risa> propósito superior es la clave de todo. La idea es que la misión, que es el propósito superior, nos una tanto que sea lo que sea que ocurra, nosotros nos mantengamos firmes en eso. Le voy a poner un caso. Resulta que yo he visto en las organizaciones muchos conflictos. ¿Qué dice Kenneth Blanchard en un conflicto? Nuestro maestro Blanchard en su libro Misión Posible, él dice, ojo, en cualquier conflicto tiene que ganar la misión. Hagámoslo así actualmente. En cualquier conflicto tiene que ganar la misión. Eso es. Ajá. O sea, que gane la misión. O sea que las posturas, las posturas de ego no son las importantes. No tiene que ganar el ego. ¿Tiene que ganar quién? La misión exactamente. Eso está de acuerdo con el método Harvard de negociación. En el método Harvard se dice, haga más énfasis en el interés común que en las posturas. Si usted hace énfasis en las posturas, jamás llega a acuerdos. Entonces volvamos, un equipo es una coalición de personas dispares. dispares. Muy bien, segunda definición, que es mucho más profunda y es de John Katzenbach y Doug Smith, dos expertos que hicieron un trabajo extraordinario hace varios años. Dicen así, un equipo es una célula de personas con habilidades complementarias, comprometidos con una misión con procesos de mucha sinergia e integración, enfocados en obtener resultados, ah no, con objetivos comunes, enfocados en obtener resultados y todos respondiendo por esos resultados. Miremos paso por paso la definición. Una célula de personas, cuando hablamos de célula hablamos de un sistema de trabajo, ya no es un, ya es un enfoque funcionalista, no es un enfoque sistémico, en donde hay correspondencia y correlación entre unos y otros. Es una célula de trabajo con habilidades complementarias. Las fortalezas mías equilibran las debilidades del otro y viceversa. Las fortalezas del otro mis debilidades. O sea que nos complementamos. No tenemos que pensar igual, pero sí nos nos podemos ayudar de una y otra forma. Ahora comprometidos con una G, misión que se desarrolla a través de ese que desarrolla el propósito superior con objetivos comunes, todos yendo hacia el mismo lado o alineación, como dijimos ahora. Ahora, en, digamos, enfocados en obtener buenos resultados, porque los equipos trabajan para obtener buenos logros y resultados y no para que los vean. Y todos respondiendo por esos resultados. Esa definición es la más completa que yo he encontrado en el mercado, se los digo, y llevo muchos años mirando este tema pero es impresionante. Está bonita, está ¿Sí? bonita porque... Se es? la repito, se la repito. Ajá, por un, favor. un equipo es una célula de personas con habilidades complementarias, comprometidos con una misión, con procesos de sinergia y mucha integración, con objetivos comunes, enfocados en obtener resultados y todos respondiendo por esos resultados. O sea que es muy importante en este caso que los equipos puedan enfocarse claramente... En hacer una labor conjunta. Pero aquí esto significa, miren que la palabra equipo viene del latín X. ¿Qué significa X? Igual, igual. Uh -huh. Ahí viene Equalitas, igualdad. Eso significa que en este caso, la igualdad nuestra, humanamente hablando, debe ser la clave de todo. El problema es que el ser humano, por su hemisferio izquierdo, tan, digamos que tan fuerte, nosotros tenemos la tendencia a jerarquizarlo todo. Ese es el que más sabe, este es el que tiene más títulos, esta es la persona más distinguida socialmente. Bueno, entonces armamos jerarquías y armamos como unas especies de escalones distribuyendo personas entre los ámbitos superior, medio e inferior. Y hoy en día eso se ha achatado. En la moderna teoría o la contemporánea teoría organizacional, eso ya es sistémico, es un enfoque plano pero muchos directivos no están dispuestos a eso, muchos, muchas personas que tienen cargo no están dispuestas a mostrarse humanamente frente a los otros, y eso no les va a quitar obviamente la autoridad, porque ellos la tienen, obviamente, lo importante es que ellos se atrevan a trabajar sencillamente con los otros y, e incluso a aprender de los otros, que eso es muy importante. Entonces no olviden que en este caso un equipo funciona Siempre y cuando tenga unos componentes básicos. Entonces, se los voy a decir. <ríe> planeación. Ojo, es muy importante. Ah, bueno, volvamos. Rewind, porque se me, se me había quedado uno. Primero, propósito, que ya lo vimos. Segundo, sí. planeación. Tercero, medidas. Medidas significa que haya indicadores de gestión y de resultados. Y cuarto, competencias. Volvamos con los cuatro. Primero, propósito. Segundo, planeación. Tercero, medidas. Y cuarto, competencias. El, el hecho del propósito es el que nos da el significado y nos da la misión. Ahora, planeación implica que yo tenga un pensamiento estratégico que me permita hacer un plan de trabajo eh, de alto impacto y largo alcance. ¿cierto? Esa es la, la, la planeación. Las medidas son los indicadores, porque es que, las matrices de ejecución de la planeación deben tener siempre esos indicadores tanto de gestión como de resultado y de impacto para poder yo poder saber que el plan sí está dando resultado. Y finalmente competencias, ¿por qué? Yo tengo que estar preparado, tengo que ser competente en conocimientos, habilidades y experiencias para poder responder a los retos de todo el equipo. Entonces Así miren es. que esos primeros cuatro componentes son muy importantes. Ahora miremos los otros cuatro. Este modelo no es mío, es de Manuel Manga, un gran eh, consultor mundialmente conocido, trabaja en la Universidad de Boston y es colombiano y amigo nuestro. Manuelito nos dice, fuera de esos cuatro componentes, hay otros cuatro componentes que dinamizan el proceso de equipo. Son, liderazgo, ese es un tema muy importante, liderazgo, relaciones, construcción de confianza. Miren que el tema es clave. Construcción de confianza. Y lo, lo otro es que haya una verdadera correlación entre todos. O sea que es muy importante eso. ¿Liderazgo que implica? Que yo tenga claro para dónde voy y yo pueda dirigirme, dirigir a otros o también ser dirigido, ¿cierto? No solamente se trata del jefe. Es, exactamente. Del jefe que lidera, no. Claro. Cada uno de nosotros lidera es, ciertas... Exacto. Okay. Ahora, relaciones. Yo toqué humanamente hablando, conectarme con el otro. Uh -huh. O sea, reconocer que el otro es un ser humano también. No armar jerarquías, por favor, no armemos más jerarquías. Estamos quizás un poco cansados en todo el ámbito organizacional de tanta jerarquía. Que las jerarquías que haya solo sean formales, no jerarquías reales. El problema es que la gente cree que las jerarquías son reales. Ahora, el otro punto es construcción de confianza. La confianza se construye con, ahora lo decíamos, Primero, sinceridad, pero con mucho respeto. Luego, experticia, pero con confiabilidad, tener trayectoria de haber sido confiable. Entonces, si yo logro eso, entonces el, las personas pueden confiar en mí y yo puedo confiar en ellos. Pero eso sí, en coaching ontológico con, con nuestro maestro Rafael Echeverría decíamos el otro día, ojo, necesitamos claramente ser impecables en el cumplimiento de nuestras promesas si sí, queremos construir confianza. Si yo empiezo a faltarle a las reuniones que me propone Andrés, inmediatamente yo pierdo confiabilidad y él ya no va a pensar en mí para ningún trabajo futuro. Pero en la medida en que yo sea impecable en el cumplimiento de las promesas, entonces él me va a respetar y me va a considerar importante para su proyecto y obviamente me puede invitar de nuevo. Esa, es, esa sería como la idea, que me vuelva a invitar. Sí, sí, sí. Aquí viene nota. Y lo otro es que haya sincronización de acciones, uh -huh. porque es que la digamos que todo el proceso de, de interacción de de los de los equipos se logra si nosotros lo logramos o trabajamos claramente el hecho de coordinar. Vamos el caso, hagamos aquí una pequeña práctica. Sí. Entonces yo pego primero acá, luego la derecha, pego acá y la izquierda. Yo me quedo quieto. No, no. Los dos. Okay. Pegar derecha, pegar, pegar izquierda. izquierda. Okay. Pero miren, ahí hubo, todavía falta sincronización. Sí. Hagámoslo de nuevo. Pegar, derecha, pegar, izquierda. Pegar, derecha, pegar, izquierda. Ahora hagámoslo sin hablar. Atención. <risa> Pero miren, con el tiempo se va dando lo que llamamos una competencia inconsciente. Ya no necesitamos pensar incluso en cuál es el proceso para poder hacer eh, juntar derecha, juntar izquierda, juntar derecha, juntar izquierda. No, se da naturalmente. Y esa es la parte a la, a la que yo quiero mirar porque resulta que en los equipos nuestros la sabiduría de equipo debe ser innata. Innata significa que en este caso cada uno de los componentes del equipo Deba tener un ego no muy grande, no muy pequeño, sino en punto de equilibrio para poder realmente lograr trabajar juntos, reconociéndonos. No olviden, no importa quién tenga la razón. Además, yo, digo, yo he dicho una cosa que es muy importante y es esta. En el momento en que yo doy una idea en el equipo, adivinen de quién es la idea. Del equipo. Ya no es mía. Ya no es mía. Esa es una parte clave y eso yo lo he encontrado en las organizaciones. Hay gente que alza la mano y dice, Andrés, qué pena, disculpe, esa idea fue mía. No, señor, en el momento en que la dijo ya no es suya. Usted la hizo, usted la dijo, sí, pero en, en realidad la idea se volvió patrimonio del equipo. Y eso es lo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Muchos han copiado los ejercicios de mis seminarios. De hecho, hay empresas de outdoor que trabajan ejercicios míos. Pero esos ejercicios no son míos. En el momento en que yo los hice con ellos, se los estaba regalando a ellos. Así que no hay ningún problema. ¿Y saben qué dice Coca-Cola sobre este tema? Coca-Cola dice, en el momento en que me copian, yo voy un paso, que Adelante. Es decir... Tengo que ir siempre un paso adelante. Por eso no me, no, no me debe, digamos, preocupar que me copien. Es más, si mi competencia mejora, pues me, eso me va a obligar a que yo haga un trabajo mucho más profundo y mucho más de impacto de aquí en adelante. Ese es básicamente el punto. Así es. Entonces, no, no olviden, la idea es que un equipo funcione con esos componentes para poder lograr un buen trabajo. Pero esto lo logramos con el otro punto que significa... El tema del liderazgo. Hay un enfoque de liderazgo. Hay tres autores, Buchholz, Roth y Hess, que tienen un enfoque que me llamó mucho la atención. Es un libro muy bello que se llama Cómo Trabajar en Equipo o Cómo Construir un Equipo de Alto Desempeño. Buchholz, Roth y Hess dijeron: Hay un viejo liderazgo y hay un nuevo liderazgo. El viejo liderazgo tiene tres componentes: acumular poder. Ejercer control desde afuera y sacar provecho propio. Esos tres componentes forman el viejo liderazgo que obviamente está mandado a recoger. Ese viejo liderazgo está montado en las jerarquías, está, montando, está, está montado en la supremacía del ego y del yo, frente a los otros. Acumular poder significa nada se mueve sin mi autorización. Ejercer control desde afuera estoy supervisando al otro y respirándole, ¿en dónde? En la nuca. En la nuca, exactamente. Y eh, sacar provecho propio, ¿qué significa? Siempre el líder se lleva los mejores premios y los mejores, digamos que, las mejores preventas, y ese es un tema bastante complicado. Pero frente a eso, bujo el y Hess hacen un trabajo del nuevo liderazgo Frente a acumular poder, empoderar a los otros. El empoderamiento es clave para el proceso mismo de desarrollo de un nuevo liderazgo. Frente al control desde afuera, educar al otro para el autocontrol. No necesitamos vigilarlo para que haga lo que debe hacer. Ser como los, los, eh, los castores. Los castores no tienen jefes. Entonces puede ser interesante trabajar el autocontrol. Y frente a sacar provecho propio, el servicio. Los nuevos, liderazgo, los nuevos líderes y las nuevas teorías de liderazgo hablan de todo el enfoque de... de liderazgo de servicio. En este caso la idea es poder lograr que la gente pueda ser cada vez más servidora de los otros y así entonces llegar mucho mucho más allá. Pues, bueno, muchachos, entonces ese es el punto del viejo y el nuevo liderazgo. Como el tema siempre es largo, ¿cómo estamos de tiempo? Ahí, ahí vamos, yo creo que más o menos 30 30 minutos. Uh, 30 uh, minutos. Uh, uh, uh, Perfecto. Bueno. Yo creo que tenemos unos 5 a 10 minutos más. 5 eh, minutos. Y entramos con la ronda de preguntas. Hola para Brenda Brenda Betacur, ¿la conoces? Eh, no. Brenda Betacur, hola. Uy. te estás está saludando, Andrés. Uy, saludémosla. <risa> Entonces, miren, pero ojo, para cerrar, yo quiero tocar un punto que es muy importante. Si ustedes quieren hacer un buen equipo de trabajo, manejen tres elementos, uh -huh. que son, primero, conversaciones de relación, para afianzar los lazos de qué, de amistad. amistad. Segundo, conversación de coordinación de acciones para operar en procesos, procedimientos y desarrollos ya misionales de trabajo. Y la tercera se llama conversación estratégica, que es que dialoguemos para, digamos, mirar si vamos cumpliendo con la planeación. Es el tema ya estratégico de nuestro equipo y de nuestra organización. Entonces, volvamos con las tres. Primera, conversación de... Relación. relación. Segunda, de coordinación de acciones. Y la tercera, conversación estratégica. Uh -huh. Ahora, según nuestro maestro Fernando Flores de Chile, que es un hombre extraordinario, Fernando nos decía, ojo, el 70% de las conversaciones de un equipo son de coordinación de acciones, porque los temas misionales son los más importantes. Y el otro 15% eh, serían, 15, bueno, el, el otro 30% sería 15% de relación, 15% estratégica. O sea que en realidad, si estamos trabajando juntos, nosotros tendríamos más o menos un 70% de nuestro tiempo invertido en conversaciones de coordinación de acciones, mirando cómo armamos los, cómo ejecutamos los proyectos, cómo llamamos los clientes de una u otra forma, cómo llegamos a, a tener mucho más impacto con ellos. Ahora, y el otro... Eh, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? ¿cómo va tu familia? ¿qué bueno verte? esa sería conversación de relación y la otra es, bueno eh, cuéntame, las, eh, los objetivos 2 y 3 del plan estratégico ya se han cumplido revisémoslos, hagámosle como un monitoreo estratégico a esto Porque esa es conversación estratégica o sea que ahí es donde uno se da cuenta que un equipo funciona precisamente cuando trabaja esas tres dimensiones pero ojo, ¿qué he encontrado yo en las empresas reales? que la gente tiene muy mala conversación de relación. Las relaciones interpersonales están, digamos, conflictuadas, sea por la forma de ser del uno, por la forma de ser del otro, porque el uno quiere imperar sobre el otro, bueno, cualquier tipo de, de conflicto los de egos, egos. Exactamente. Son los egos. Entonces, la conversación de relación está muy deteriorada. Obviamente, si está deteriorada esta, pues la de coordinación ah. es también está deteriorada, porque ¿cómo coordinar acciones si yo no acepto a Andrés? Ese es un punto bastante crítico. Ahora, lo otro que tenemos que mirar es que finalmente la conversación estratégica, que es muy importante, yo casi no la veo en los equipos de trabajo. Es decir, se, eso se lo, se lo dejan a los socios o se lo dejan a, a un directivo, pero pareciera como si no fuera con ellos. Y resulta que todo el equipo debe tener conversación estratégica, por lo menos, de monitoreo estratégico para ver si estamos cumpliendo con el plan básicamente ese es el punto ¿se vale que yo tenga una conversación estratégica para proponer también? también, el tema propositivo es muy importante y yo puedo efectivamente empezar a ir mucho más allá encontrando nuevas opciones de proyección ahora, ¿qué es importante? que el ego de los, de, de los compañeros del equipo no se interponga que por, el, que por el hecho de que yo esté dando una idea, ellos ya se sientan amenazados en su poder, en su autoridad no, no, no, porque es que eso es una trampa, no. si la idea es buena cojamos la idea, qué maravilla ya la lanzó, hagámosla es, ya es del equipo, exactamente bueno muchachos, este es pues un pequeño panorama espero que les haya gustado me encantaría pues mirar ya algunas preguntas, si las tienen y mmm, continuar si, si más adelante nos encontramos físicamente sería una maravilla también bueno, y con por mucho gusto. Vamos a empezar a revisar entonces y este es el momento eh, para todos los espectadores de Academia Seguros que en este momento aprovechemos que estamos con Andrés Augusto, aquí está tomando un respiro, porque acá, eh, exacto, <risa> acaba de suspirar. Eh, bueno, Andrés, agradecerte por todo lo que nos con acabas de compartir gusto. y darle espacio a nuestra audiencia para que en este momento aprovechemos entonces a preguntar. Si tienen alguna pregunta, por aquí nos dicen, Diana Marcela, un abrazo Andrés. Uy, excelente. Una, Diana Marcela, mil gracias para ti y un uy desde, uy desde por aquí. Bueno, muchachos, entonces en este momento les confirmo y les reitero nuestra intención entonces es abrir 10 minuticos, solamente 10 minuticos de preguntas eh, que pueden ser en este momento, ahora en vivo y en directo, en vivo en directo. con Andrés. Claro que Así sí. que, por favor, si tienen alguna pregunta en este momento, vamos entonces a escribirla allí. Si tienen corazoncitos, manitas, por favor compartan esta conversación que es una conversación muy bonita, además que toca un, un, un tema muy, muy especial y muy... E importantísimo. Exacto. Yo creo que es, es neurálgico entre las organizaciones, que es nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Sí. sí. Ahí, ahí el tema crítico es el tema de manejo del ego. Si se dieron cuenta, hice mucho énfasis en él precisamente porque estoy observando que la gente está cayendo mucho en las trampas de ego. Ajá. Las trampas de ego son muchas, manipulación, preponderancia... Eh, soberbia, cerramiento, dureza, eh, afán de, de primacía. Bueno, hay una gran cantidad de trampas que obviamente tenemos que cuidar y en las que no podemos caer mucho eh, o, o caer nunca, mejor dicho, en, en el tema porque necesitamos que los equipos sean muy sanos, sanos. Un equipo sano es un verdadero equipo. Ojo que hay una diferencia entre equipo y grupo, porque el grupo es una unidad de trabajo multifuncional, el equipo es interfuncional. Si dejan de ser equipo, pasan a ser grupo. Seguramente que van a lograr los objetivos, sí, pero no integradamente como si pudiese ocurrir siendo equipo. Siendo equipo de trabajo. Así que, eh, para todas las personas que están aquí saludando, vamos a ver eh, algunos saludos que nos han llegado. César Montes dice saludos desde Montes y Co., me imagino que es una empresa, ¿verdad? Uh -huh. Ahí está. Entonces Montesico conectado, Alejandra Santos de Rato dice cordial saludo, Andrés Hurtado Gómez dice Andrés sí. Uy, ese es <risas> mi gran amigo, Uy, ahí está amigo del alma. Ahí Uy. está Andrés Hurtado Gómez. Miro por el Colorado, vean. ¿eh? <risas> Muchas gracias porque hacen parte de este, eh, bueno, de este espacio académico que estamos abriendo para ustedes. Y Ana María Roa Suárez dice que... Muchos saludos también, Ana ah, María Suárez. Excelente. Mira, mira la foto, a ver si la reconoces. Sí, pero Ana María habría Suárez. que ampliarla un pedacito. Ana, Ana María Rodas Suárez dice que muchos saludos. Y en este espacio, eh, por favor, si tienen... Eh, digamos que a mí me queda un, eh, digamos que un, una pregunta, una inquietud, a partir de lo que tocaba hacer, Andrés. Eh, y es, ¿cuál es la mejor manera... Eh, de empezar a identificar ese propósito superior que es la base de todo este trabajo o, o de la charla que nos acabas de compartir. ¿Cuál es el primer paso a dar si yo de verdad estoy trabajando en el día a día pero no tengo claro por qué lo estoy haciendo? ¿O simplemente es por plata? ¿O? La clave la tiene Kenneth Blanchard en su famoso libro, gunjo a la carga. Cuando habla del espíritu de la ardilla, la primera clave dice así, contribuyendo a mejorar la vida de los demás el propósito superior se puede empezar a formular cuando yo empiece a darme cuenta en que contribuyo a que el mundo sea un mejor lugar y que la gente obviamente tenga algo para fortalecerse en su vida y que yo pueda darle porque en últimas yo ten, si tengo algo para dar tengo un lleno y el otro tiene un vacío la idea es que en este caso yo pueda llegar al otro y satisfacer esa necesidad si contribuyo a mejorar la calidad de vida de otros, por ahí empieza a trabajar el tema del propósito superior. Entonces creo que es empezando por ahí. Piense en la contribución. Incluso hay un autor que se llama David Magnali. Él es el autor de Hasta las águilas necesitan un impulso. Él dice que un líder debe tener las siguientes cualidades. Yo las digo y tú las repites. Tú la repites, autoestima, autoestima, visión, visión, propósito, propósito, compromiso, compromiso, contribución, contribución, pero miren, ojo, miren que él termina con contribución, ¿qué significa eso? Ajá. Significa que la contribución es ese valor agregado que le damos al mundo para que sea mejor, no solo con las personas, sino en las condiciones de vida de esas personas, ahí empieza uno Pensando en el propósito superior. La medida de si yo pienso trabajo. en mi negocio únicamente como un elemento de generación de dinero, no ese no es un propósito superior. Se lo digo claramente a la luz de la nueva teoría, por ejemplo de Raxisodia, eso no tiene sentido. Incluso Raxisodia en el libro el Capitalismo Consciente dice que todos los stakeholders, llámense todos los grupos de interés, tienen que ganar. Yo conozco empresarios que hacen que el proveedor rompa precio. Y, y rompen precio a sabiendas de que el proveedor se puede quebrar si rompe el precio. Pero para estos, a, estos no, a estos empresarios egoicos no les interesa que el otro se quiebre. Si se quiebra el otro, pues me busco otro proveedor. No, en el nuevo capitalismo, que es un capitalismo consciente de la realidad y del ser profundo, de crecer juntos, entonces implica que yo haga que el otro también gane, que la relación sea yo gano y tú ganas, como lo decía Stephen Covey hace ya muchos años. Necesitamos empezar a trabajar relaciones de mutuo crecimiento, porque a veces son de un solo lado, exactamente. Ajá. Por aquí, entonces, yo veo que están preparando tres, tres preguntas. Vamos a ver entonces la primera. Sí. Dice Carolina Patiño Giraldo. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo podríamos comenzar a formar las conversaciones, relación, coordinación estratégica? Es decir, ¿cómo hacer desde cero? Correcto. La, yo sugiero... Y siempre hemos empezado en las empresas por trabajar la conversación de relación en, primero, en reuniones que no solo sean formales, sino que sean también informales. Les voy a poner solo un ejemplo. Ayer estuve en la Junta Directiva de Aguas y Aguas de Pereira S.A.E.S.P. Todo ese equipo directivo ha estado en los talleres nuestros. Sin embargo, todavía hay algunos que están un poco así, eh, digamos, en, en ciertas posturas. Pero bien, cuando yo llegué, yo empecé a hablarles en forma límbica y ellos empezaron a bajar el ego. Y al final estábamos todos completamente equilibrados como equipo. Y la despedida fue con cada uno de abrazo. Una belleza. O sea, que es muy importante estimular el tema límbico en las conversaciones. ¿Cuál es el tema límbico? El sistema cerebral límbico es el que manifiesta el gozo, la sensación, el agrado, la conexión motivacional, eso yo les quiero invitar a que lo hagan, trabajen más las conexiones profundas. Para esto pueden hacer reuniones informales, pueden participar de ciertos sí. ejercicios deportivos conjuntos, pues, es decir, fortalecer un poco más ese contacto humano reconociendo que el otro es también un ser humano como yo. Esas conversaciones de relación son muy importantes. Ahora, las conversaciones de coordinación de acciones se deben trabajar con una herramienta que se llama el ciclo de la promesa. Para esto les recomiendo el último libro de Fernando Flores, mi maestro, que se llama Conversaciones para la Acción. Tomen nota, Conversaciones para la Acción. De Fernando, Fene, Flores. Fernando Flores, que es el, el, uno de los fundadores del coaching ontológico a nivel mundial, pero él es chileno y fue candidato a la presidencia de Chile. Fernando Flores ahí... Tra, traza todas la, las cuatro claves para poder tener buenas, buen cumplimiento de las promesas. Entonces, ahí es donde está la parte clave. El ciclo de la promesa es un poco largo. Sin embargo, lo interesante es que nosotros podamos cumplir a cabalidad las promesas que hacemos de acuerdo a los procesos, procedimientos, todos los pasos que hay que dar para producir buenos resultados. Ese es básicamente un punto que podemos trabajar. Les recomiendo ese libro léanselo, miren profundamente todo el ciclo. Ahí está Carolina entonces tienes una tarea con el libro de Fernando Flex. Y la conversación estratégica, Ajá. ojo, en la conversación estratégica es muy importante que la gente tenga participación por lo menos para analizar y retroalimentar el plan estratégico nuestro. Es posible que el otro tenga una idea completamente distinta pero a la vez renovadora de nuestra planeación entonces yo no voy a desechar ninguna idea, es decir, antes considero que es muy interesante que otros tengan otros enfoques y los sometemos a un proceso de equipo y al final sacamos decisiones o tomamos decisiones estratégicas de enfocarnos hacia ciertos nichos o a, o a, ciertos, a ciertas áreas de negocio. Esa podría ser interesante. O sea, que recomendación, permitan que haya una planeación participativa. Obviamente, pues no se puede que todo el mundo uh -huh. realmente participe, pero sí por lo menos que ellos puedan decir, opinen si esto les parece correcto o no, y aquí estamos listos para mejorar la estrategia y tener pues, mejores resultados. Vamos a ver, ¿tú qué opinas de, de esto? Sí. Dice Ana María Roa, eh, nosotros estamos en nuestro proyecto Mega y quisiera saber cómo hacer, cómo hacer para que mi equipo la viva también. Eh, proyecto Mega, aclara. <risa> Ana María, si nos puedes aclarar en este momento y nos estás escuchando aún, eh, por favor, necesitamos que nos aclares esa partecita. O ah, bueno, positivo. entonces, ojo, okay. que es que me acaba de llegar por correo electrónico <risa> el siguiente elemento. Okay. Tenemos tres sistemas cerebrales, el reptílico, el límbico y el neocórtex. El reptílico es el sistema más primitivo de defensa y ataque. ¿Qué problema? ¿Qué? Okay, ¿Cuál es la joda suya? Ese es el reptílico. El límbico es el del goce. Por ejemplo, yo tengo mucho el límbico despierto. Y el neocórtex, ese es un, po un poco más frío y analítico y estructural, ¿cierto? La idea, eh, y todos los autores como Simon Sinek, en su gran video, cómo los grandes líderes inspiran acción, él ha dicho, la clave está en el sistema límbico. Para construir confianza, el sistema límbico. Para hacer que la gente viva equipo, sistema límbico. Miren, yo cogí un equipo el año pasado, de una de una empresa formada por multinacionales acá en Colombia. En el primer seminario rompimos los sistemas reptílicos de todos. ¿Cómo? Los metí vestidos a una piscina. Eso fue una locura. Ellos, ¿cómo? ¿Cómo? Unos se, se estaban quitando los zapatos, otros estaban... No, pero, final, pero como estaban amarrados, yo los metí a la piscina y les tomé fotos por debajo del agua les cuento que esa fue la clave para desarmar lo reptílico de ellos, porque eran muy reptílicos. Ahora, hace dos meses, estuvimos en Boyacá haciendo un trabajo con ellos, ríanse la maravilla de equipo. Ya el director, el gerente está feliz porque él dice, Andresito, lo estamos logrando, tenemos que seguir para dentro de uno o dos meses, tenemos otra actividad, listo, le vamos a hacer. Pero ¿cuál es la idea? No dejar no dejar el tema suelto, es decir, hacerle seguimiento, ir fortaleciendo esos temas de trabajo profundo y, e ir haciendo ajustes en aquellas áreas en las cuales el equipo no fluya bien. Por ejemplo, si hay tensiones interpersonales, corríjanlas inmediatamente y sobre todo que las arreglen las personas mismas ya en forma privada, que eso es muy importante, para que no afecten el proceso de equipo. Entonces, es como lograr que darle espacio a los equipos para que vivan momentos muy límbicos de capacitación, muy límbicos de compartir experiencial pues unos con otros, y eso entonces les va a dar mayor atmósfera que los expertos psicólogos llaman psicoesfera. La psicoesfera emocional es precisamente esa parte, digamos, de la vibración positiva que se da alrededor de un buen equipo de trabajo. Perfecto. Ahí está entonces, eh, yo creo que está un poquito más claro, tanto para Carolina como para Ana María, vamos con una tercera pregunta que dice, hola, ¿cómo podemos medir si nuestras conversaciones se están enfocando en una sola línea? En, o sea, en una sola línea significa que estén alineadas. Es muy sencillo. Resulta que la herramienta de medición que yo recomiendo es de percepción. No me dice científicamente todo, pero sí me dice tendencias. Por ejemplo, se hace una evaluación sobre el tema de la comunicación en el equipo. Vamos a revisar las conversaciones informales, bueno, o no formales y las conversaciones formales. Las conversaciones también estratégicas, las conversaciones de acción. Podemos hacer unas preguntas para que el equipo las responda con objetividad. Le, debemos decirles muy claramente, eh, copie la... Digamos, diga la calificación exacta que usted considere nosotros realmente tenemos. No compremos paz Entonces, finalmente uno logra una cierta medición y sabe unas tendencias de temas. Por ejemplo, hemos, hemos encontrado equipos en donde el gran problema ha sido precisamente la construcción de confianza. Hay otros equipos que han tenido problemas es en las conversaciones de coordinación para poder operar sobre ciertos proyectos. Y así, entonces, ustedes tienen que mirar, invéntense una herramienta de medición y aplíquenla. Es más, y sobre todo que en este caso, ya si quieren personalizarla, que cada, me vamos a evaluar a cada persona, pero todos lo vamos a evaluar. Okay. Uy, sería muy interesante. Ahí dice Isabel Laura, Andrés, buenas tardes. ¿Qué buenas tipo tardes. de capacitaciones son esenciales para el desarrollo del talento humano dentro de una organización? Mi maestro Gilbert Branson Lazan se inventó una metodología que se llama C3. Seguramente ustedes la, la, la han escuchado. La primera C es conceptualización. La segunda C es concientización. Y la tercera C es contextualización. ¿Qué significa con, conceptualización? El marco teórico. ¿Qué significa concientización? Tener vivencias en la capacitación de esos temas. Y la más importante, contextualización, ¿qué es? Es realmente poder lograr que eso se haga realidad en la vida diaria, que la capacitación haya sido más una inversión que un gasto. Esa es la parte interesante. Entonces yo recomiendo esa metodología de tres lazos, conceptos, vivencias y aplicación en la vida real. Eso es bien importante. Bueno, ahí está entonces, con eso yo creo que, cerramos esta ronda de preguntas, a todos ustedes mil gracias, mil gracias a ti. A con mi, mucho Andrés. gusto, éxito en todo muchachos, que Dios los bendiga, que les vaya sumamente bien en sus proyectos. Bueno, señores y señoras, esto fue su espacio académico Academia SoftSeguros con Andrés Augusto Flores. Muchas gracias hombre. Andrés, encantadísimo de que estés aquí, eh, de verdad que es un honor para nosotros y, y para SoftSeguros es un compromiso permanente tener conversaciones como estas, cierto, capacitaciones como uh -huh. estas, donde ustedes pueden no solamente aprender, sino que también con, eh, conversar, con interactuar. Digamos, interactuar interactuar con los expertos para que nos enseñen y, y nos transmitan todo ese conocimiento y esa experiencia que, en el, en el caso de Andrés, es de más de 23 años como consultor y coach. Pues, antes de que nos vamos para la gente para la comunidad que está eh, haciendo parte ahora como clientes de SoftSeguros, ahí tenemos una invitación muy clara, necesito que la lean, yo sé que está al revés, pero... Hagan el esfuerzo. Está súper interesante, ya que se viene un mes súper bonito para todos, que es el mes de la mujer y el Día Internacional de la Mujer. Exacto, claro que sí. Es una belleza. Muy importante dentro de todas las organizaciones y, y en, toda, digamos que a, en, en todos los niveles y esferas. ¿Cierto? Claro. Así es. Así que para todas ustedes tenemos preparado una sorpresa genial, fantástica y muy bonita desde el corazón, así como lo hacemos todo en SubSeguros, no solamente con la cabeza y con el talento, sino que también con mucho corazón. Para todos ustedes estén súper pendientes de nuestras redes sociales, de todos nuestros canales, de sus correos electrónicos, por supuesto, para que puedan participar en lo que se viene para el Día de la Mujer con Sobseguros. Entonces bendiciones y mil bendiciones, gracias. Muchas gracias hombre. a ustedes, señores y señoras, los queremos mucho y nos vemos dentro de ocho días con una nueva sección de Academia Sobseguros. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.